La presencia de la Fundación en el ámbito educativo es una opción consciente y renovada. La Fundación apuesta por la educación y es por eso que construye un proyecto educativo que tiene que ser un proyecto con rasgos que le diferencien de otros. Tiene que ser viable. Un proyecto educativo que esté abierto a la sociedad que influya, que se implique, y eso es bidireccional. No queremos caer en la tentación de acumular objetivos, de acumular tareas, y tener el riesgo de habernos desbordados agobiados, y no sacar toda la riqueza que esos objetivos, esos proyectos tienen. Ahora, por otro lado, también queremos abordar nuevos retos. No podemos vivir del pasado, no podemos vivir de la historia, existimos en tanto tiene eh, sentido, como ha dicho Ángel, nuestra propia existencia y eso está en la medida que estemos abiertos a los nuevos retos. Se inicia un nuevo plan estratégico 1922 y que quería anticiparos algunos de los objetivos que contiene ese plan estratégico. Pues, hemos trabajado mucho en intentar ir de una manera un poco más conjunta entre los diferentes colegios, tener una propuesta encima de la mesa de perspectiva ecosocial del currículo, que como decía antes, yo creo que claramente nos diferencia en el trabajar. Y por otra parte también hemos estado trabajando, aunque como veréis luego no está concluido, en intentar unificar algunas ideas relativas al plan de acción tutorial. De la única manera de que se consiga excelencia y equidad es atender a la diversidad. Hay que aprender lo más posible y yo creo que la escuela tiene la obligación de enseñar a todos y a todas lo más posible. Y ese es el concepto de excelencia. Todo el mundo tiene que aprender lo más posible, pero todo el mundo, todos y todas lo más posible. Y cuando nos han intentado vender o equidad, yo creo que no hay que aceptar esa dicotomía. brevemente lo que es el proyecto de trabajar lengua a través de los textos. Es un proyecto cuyo objetivo eh, es el de diseñar materiales dentro del área de lengua castellana y literatura para primaria. Es el resultado de un trabajo colaborativo de profesores de, de dos de los colegios de FUE, concretamente de Ipatia y Lourdes. Eh, se basa en un enfoque comunicativo de la lengua, en el que el texto escrito se convierte en la unidad básica, a partir de la cual abordamos todos los bloques de contenidos de, este, de este área. Porque crear un material educativo no es trivial, es una cosa que requiere un montón de esfuerzo. Además, los materiales resultan bastante estratégicos desde el punto de vista de la transformación del conjunto de la comunidad educativa. Y Además, nos hemos puesto a hacerlos pues porque, por suerte o por desgracia, no existen. De manera que, bueno, pues de alguna manera nos hemos metido dentro de esa, de esa tarea. Ese salto de calidad tiene que ver con los materiales que hemos estado haciendo los dos últimos años, sobre todo en segundo de primaria, segundo de la ESO y cuarto de la ESO. Unos materiales que en mayor o menor medida pues gran parte del profesorado habéis podido discutir y habéis podido hacer aportaciones. Empezamos a hacer dos cursos eh, cogiendo el currículo ecosocial, el curso de segundo de primaria, y queríamos crear eh, actividades de inicio, desarrollo y finales que no tuviesen que ser cerradas, que no tuviesen que ser realizadas por todos y por todas y de principio a fin. Llegamos a la conclusión de que no queríamos cuadernos ni libros, queríamos una caja, una caja física en la que incluir materiales manipulativos, fichas fotocopiables y una guía del profesor que explicase un poco cómo utilizar todos esos materiales. El trabajo que se ha estado realizando durante los últimos dos años eh, de elaboración de unidades de secundaria eh, por un conjunto de profesoras y profesores que fueran materiales interdisciplinares, que en secundaria raramente tenemos la oportunidad de poder trabajar entre distintos departamentos enfocados en un mismo tema, en una única resolución. Que fueran materiales eh, flexibles pues que no son libros de texto al uso eh, otra cuestión esencial es la atención a la diversidad pues no queríamos crear manuales eh, como antiguamente eh, se hacían que contuvieran aquello que el alumnado tiene que, que aprenderse sino que guiaran el conocimiento a través del uso de metodologías eh, activas en lo que se domina pues, eh, la construcción colectiva del conocimiento están subiendo al escenario los directores las directoras de los colegios durante el curso pasado ...y para que puso en marcha muchas acciones con el objetivo de generar un impacto transformador ⁇ en los espacios eh, del colegio. La inclusión educativa es una de las señas de identidad de Ipatia. En Ipatia hemos seguido, hemos vuelto a esforzarnos por ampliar las opciones de participación de toda la comunidad educativa. Consolidar las experiencias de aprendizaje y servicio. Por último, por un lado, 03 tres, eh, que el equipo educativo haya sido capaz de poner en marcha eh, una organización del alumnado dentro de niveles de desarrollo madurativo en lugar de por fecha de nacimiento. Y en cuanto a FP, en, nos quedamos muy orgullosos de que la la gente está recibiendo hace que en su mayoría se sientan acogidos y queridos. Consideramos que este año nuestro objetivo tenía que pasar por eh, replantearnos cómo trabajamos, qué metodología estamos llevando a cabo en, en cada una de las etapas y nos planteamos como objetivo general del centro investigar e implementar metodologías activas que fomentaran la construcción colectiva del conocimiento y la inclusión educativa al alumnado que partía de situaciones de desigualdad, bien fuera por género, eh, por clase, por etnia, por lugar de procedencia o por eh, diversidad funcional. El equipo docente, también en colaboración con las familias y desde luego con el equipo directivo, hemos estado llevando a cabo una revisión del modelo educativo en nuestro centro, que es el de las aulas activas inclusivas. Las aulas sin muros no son otra cosa que la concreción de este modelo en la etapa de primaria. En infantil, son las aulas por ambientes. En secundaria son las aulas colaborativas. El curso pasado le, le tocó el turno ya por fin al bachillerato y se empezaron a hacer cosas muy interesantes en esta etapa. Todo este modelo de Monserrat que se concreta en cada una de las etapas nos ha dado una proyección que ha despertado el interés eh, exterior por nuestro centro. Recordamos que hay premio. buena al equipo ganador damos por por finalizado el acto y bienvenidos y bienvenidas de nuevo al nuevo curso y por nuestra parte pues hemos acabado ya con todo. Así por la nuestra no por, por la tuya sí pero por la nuestra no que no estuviésemos convocados no significa que no saliésemos ya os vale a poner una notita ya os vale. no, un puntito un puntito final hombre con un poquito de, de, de salsa Ahí estamos, venga, va. ¡Más alta, que no se oye! ¡Vamos, Madrid! Los viernes iré. ¡Uh! Tenemos que parar!